Bueno, el otro día vimos lo de las luces de Navidad, que pensábamos que eran las que había, pero resulta que a los dos días de, de verlas... No, para los dos días de verlas, ¿qué ha pasado? Que han puesto más. Claro, o sea... Esta es la continuación de luces de Navidad en Almería, segunda parte.